O alimostik, intokniwan tleno mukaw kehitich mar, campa o quasquehin pan, o kilnamikes non yal guaticaitich mar o katka sanse barca, wan Jesus Jesús, amo kalakitich non barca, iwanitlas aloskawan, la yesnitlas o yaquehin sell. Isquakon, umpa campa yal o pan, satepan isquakin totecote no mutlasos o esco que si sí barcas le no Tiberias. O aunque en tu o no ni Jesús acmo onpa o catca, te a los o esco que barcas o no Capernaum ok o si que en Jesús. Y esco siquen Jesús y no se tlaten mar o ok tla tla que Tlamachtani, ni Jesús o kimilui neon temoa nikon ankona niki in neskayo mezle Tlamo kin temoa nikon ankun kuake inpan wa no amo chomo kipa chokan y pa cual tlen tlami je hi chomo ki pa y papa tla cual tlena o anik tema ni in sintit no neu Nakín Dios yo no me ni o cual titlan. Dios. Jesús Tlen Dios no me con chivakan, Jeh Jehnín. Chontlan es toca kan titlan. Tenis lúi kaqnesca yo listit con chivas Juanos taske Juan nisto kaske niq dios Tenos chiva listit con chivas Entoyao es impante ni toca maná campatawa kilista pues osconis cuilisto Oki mácte impante gualevo de lúi macuacan Jesús Oki milui Tla milau calle kinna mecho néluiya Amo ye hin Múisés na kinona mecho mácte impante nélui ka Tla ye y es notáctzina que no me echon magtía intle milao que pan de hiluicak. Ish con matikan. Int pan de dios, y es nákino valtimo de niluicak, Juan que magtía yo Y es Juano kiluicke. Tu te cortes chomat y no chipa no un pan. Jesús, oki miluic. Nehye pan lénikte magtía yo lillistli. Nákino nawak ayik mayanas. Juan nákin int Ayika, Pero os oh, con que en yo no mecho ni el huit, que no mecho amo na no nahuac. No naki no tasti ne chimactia no Amo keman aka hamo in silis, Tlamilauka nejongualtimok que de ilhuicac, o anamo un no tlaniquilis, tlamo yes naki no necho Waan jeznin tlankilis notahsin nakin non nechu al titlan. Amoman polo di onse nakin y ti katilis intónalme. Waan Juan nitla ni Kiliz, nakin non nechu al titlan. Nochiinakin nitlalia nitlachijalis i Naak niko neuwin dios, waan la il insintis nochipa. Huan ne hin jakui kaolitis y y Judíos o Mozijuque ni Jesús o Quisto. pantle no waltimok Huicac. Juan Octuaya. Ni a en Jesús ni con en José. Y ni papan o ni maman. Que ni un Waltimoqu de Nil Huicac. Jesús o Quimilui. Acmosón y Amaka Amacahuiliswitz no nawak. Tla notachtzin a no necho Altitlan, amo iktla lia y tich ni yolo maui qui no návak, o anejin jangui cayolítis y tich ni ya ctalemiles ni Dios nochtín kimáchtis. Ikanón. Nochtín a qui niki cakich no tachtzin o an casica ni tlahtol, wítzeh no návak. Amo akahyo qui tach no tachtzin, sayehn Dios. Y es que más yo quita que no te haces. Tla milauca no na que tla ni toca no nawak, ikpía in yo no chipa. Na mana, campa tla, Namu ok tla, tla wa kilistla, que katki impán tlen de iluíka, Wanakin kikuas kikwas ni Quién no impantlen en yoelto, eno último que lo y na nochipa impantlen Juan impante en quien temáctis y es no nakayo. Juan en temáctis paraíca magpiacan yo lili listli es Willis Jesús la amo no concuo ni na ni con el Juan ni eso. amonan con piás que hinte le milavo a no no eso. Ica iqpía yo liliti nica insinti no chipa. Juan es hinjan y titch catlamilis intonalme. Pues no na cayu yeho atlamilavo tlacual. Juan no eso yeho atlamilavo a teá micpartía. Na no no eso. Sase Muchiwa nuan no han, han hecho nakiniti No te titlan, o pie yo lili y cano te Nakayo Oh cono yo quien No pan no amo no pan y chipa. Noche ni no quiso Jesús, y cuaco tlamach tistoya capernaum, y te chintiotlanahuatlcali, y cuaco caque tleno quiso Jesús, a los kawan, sí, mi que jitla saloscawan, o quistoque. Si mi ojo en el gato, o que ya hueles quisiles. Jesús ok, matía, nik, kawan, ok, o que matía ni que jitla saloscawan, o que mohistacano no estoya, le llevo quisto, o anoquimilhui. mechon tao el calaqui jitla mechon el Asha en qué mucha ni con campa achto tohokatka, en espíritu Jehová te matía yo lilies, en y no más amo yolilis. pía yo lilies, en na mechononot, puy espíritu Juan te que con na amo na Jesús oh cono ni desde acho aquí que Juanok aki aquí jok temak tis kia Juanoki Ikanoyon na mechonilui. Amaka Willie Switz no nauk. Tlanotachtin amu tla lia itichni yollo maui kino nauk. Mí kegita salok kawa ni tichnon tonas. Opehu kegita Jesús o tachtani. in tlamome ita salok kawa. no na nechonkawaske. Simón Pedro Ocnankili. No te coches, aquí ocurre una siente Juan sin compilar las dolentes, tiene más y olílistle, tiene y cansin te no chupa, Cristo te maquistani, ni sin Dios. Jesús. Jesús. Ya no dejo nada Jesús o den Judas Iscariote, Niconeo Simón, mas que opuía y Juan más aclamóme y las y es Jesús.